Así es mi vida, así es mi vida todo el día, tratando de sobrevivir chingándole. Así es mi vida, y no me importan lo que digan los que envidien, los que recen todo el día mi caída. Así es mi vida, así es mi vida papá, así es mi vida, así es mi vida mamá, así es mi vida, así es mi vida, así es mi vida. Wow, esta es mi vida, así es mi vida papá, esta es mi vida. Digan lo que digan, mejor velo por su vida que yo velo por la mía. Soy así, dejen de estar pendiente a mí. Esta es mi vida, así es mi vida papá, esta es mi vida. Digan lo que digan, mejor velo por su vida que yo velo por la mía. Soy así, dejen de estar pendiente a mí. Así es mi vida, yo no dejo Que ni Dios decida, esta es mi última moneda y ya no tengo otra partida. Mi propósito es el mismo: dejar cual ya hay un legado, que la fuerza me acompaña y perdón por el pasado. Ya crecí, evolucioné, perfeccioné. Entendí que nada es fácil, con el tiempo sané. Me vi entre la espada y la pared, es el quit. La ficción contra otra historia de Goliat contra David. Las voy a mi el universo, y si tengo un destino, estoy haciéndolo todo al modo inverso. Soy perverso cuando siento el ki y me sale el güey reverso. Si me hacen en chingarme a mí, a mí no me da el protagonismo. Es irónico que Anónimo hiciera más ruido. Siendo un desconocido, pude hacer más seco. Y este hueco no les gusta lo que soy, pero les mama mi sonido. Por eso cambié todo mi plan. Y ahora estoy celebrando con habanos y champán. Así es mi vida, no me doy ni cuenta de cuánto es